do <laughs> do Prepara la piñata, el traje y la corbata Pa' pasar el fin de año en casa de los papas El pelo como tintín, la mamá con el chin chin. Solo nosotros, no hay nadie más, se es de este trintín Me pregunto más, ¿qué tal si te damos verlo Pero eres tonto Héctor mi familia, yo vengo a entretenerlo Ese centollo, yo yo quiero probarlo Aprovecho con los papas ya que yo no puedo pagarlo Nene, tengo el campo, penta un party. Un y un fifa si no puedo salir Tengo a tu malo colegas, no voy a hacer un parchín Y hasta aquí mi fin de año, ya me voy a dormir le no tengo el campo, peta un party Un y un fifa si no puedo salir Tengo a tu malo colegas, no voy a hacer un parche, Y hasta aquí mi fin de año, ya me voy a dormir Prepara la piñatas, el traje y la corbata a pa pasar el fin de año en casa de los papas el pelo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 madre y levantados sin resaca. A ver, tened cuidado, porque no vais a poder hacer nada. Pero el fin de año que no vais a levantar el día 2. Es el fin de año que no vais a levantar el día 2, pero tened cuidado porque vais a levantar con un dolor de cabeza de tanto jugar a la Play y beber cervezas. ¡Tira para la cama ya, Héctor! Vale, vale, vale, mamá, ya me voy a dormir, joder.